Bienvenidos a Felizmente Productivos. Este es el programa o la sala que hago los miércoles en el club de multipotenciales en Clubhouse. Y en, el, en, en estas salas quiero hablar de cosas que tengan que ver con la productividad. Porque me parece que sobre todo para los multipotenciales la, la, la productividad es algo fundamental, es algo que realmente tenemos que prestarle muchísima atención porque la productividad al final de todo es el reflejo de cómo vivimos nuestra vida. Y para mí, y ya desbancando este primer mito sobre la productividad, para mí la cosa tiene que ver un poco con la felicidad, con lo que se te satisface en la vida, con lo que encuentras un bienestar. No tiene que ver con hacer más cosas durante el día, señores. No tiene que ver con obtener unos resultados eh, medidos como si fuéramos una máquina. Porque ya creo que estamos en el punto en donde sabemos que no somos máquinas. Que por más que lo queramos, que por más que pensemos que de alguna manera podemos conseguir esos resultados así como que, bueno, sí, yo soy esto y aquello y voy a hacer esto. Eh, muchas veces tratando de hacer eso, lo que hacemos es atropellarnos a nosotros mismos y no es la idea. La idea es que podamos vivir nuestras vidas y podamos también disfrutar un poco de esa vida. Por eso lo primero que yo quisiera hablar hoy en esta sala que está siendo grabada y va a ser retransmitido no solo en los replays de Clubhouse, sino también en mi canal de YouTube. Allí, eh, Aquí yo quiero hablarles de un concepto que es muy, muy, muy de la ingeniería, que son los KPIs. Los KPIs se traducen como Key Performance Indicators. Son los indicadores de cuál es tu gestión, por decirlo así. Eh, en las empresas vemos que los productos, que las gestiones, que los propios empleados muchas veces son medidos por los KPIs. Los KPIs eh, pueden ser un arma de doble filo. Pueden ser muy buenos porque nos ayudan a aterrizar las cosas, pero pueden ser muy malos porque nos confundimos entre lo que debe ser un KPI para una persona en su individualidad, en su productividad personal y lo que debería ser un KPI para un producto, para un servicio, para algo más hacia un proceso de negocio, incluso para ciertos tipos de empleados, como por ejemplo si nosotros tenemos a alguien que pertenece a un equipo de ventas, los KPIs obviamente van a estar relacionados con cuotas de venta, número de clientes, número de renovaciones. Sin embargo, no todos los KPIs o los Key Performance Indicator son iguales. Y cuando se trata de la productividad personal, yo creo que los KPIs pueden ayudarnos muchísimo. Pero tenemos que ser conscientes realmente y estar conectados con lo que nosotros deseamos y lo que nosotros queremos de la vida como un todo. ¿A qué me refiero? Mi concepto de la productividad va más allá de lo que es el hacer cosas para tu, para, para tu actividad profesional. Por eso, en esos KPIs, cuando yo decido por qué cosas yo voy a hacer medida, entonces, yo tengo que pensar realmente cuáles son las cosas que a mí realmente me importan. A mí me importa tener el inbox de mi correo en cero. Muchas de las cosas de productividad que van ustedes a ver por allí en, en diferentes canales de tecnología, en libros incluso, este, pareciera que es una obsesión que tiene la gente con tener cero emails final, al final del día. Entonces, tener un inbox cero se convierte en un KPI para una persona y la persona se puede llegar a obsesionar compulsivamente con eso de tener los, I, los, los correos en cero. ¿Qué digo yo a los clientes que tengo de, como coach de productividad? Primero, tú tienes que pactar y saber con las personas con las que te comunicas a través del email para qué sirve tu email y también en qué tiempo están esperando una respuesta, porque no todo el mundo está esperando una respuesta inmediata. Entonces, ¿cuál es una de las estrategias que prefieres tú que yo me tome el tiempo de responderte o que te diga cualquier charla, tenería y barra basada solo por salir del paso? Y la gente poco a poco se va a ir educando y va entendiendo que puede esperar una respuesta tuya en X tiempo. ¿Eso qué te permite? Eso te permite que tú pongas horarios para la revisión del correo, porque ¿cuál es uno de los grandes agujeros negros de nuestro día? Revisar el correo. No solo cuando trabajas, digamos que, que, que tu correo es tu herramienta principal de trabajo y tienes casos que te llega de clientes y tienes todo este tipo de cosas que manejar. No solo cuando es así, sino que a veces procrastinamos, con el correo, y creemos que tener la bandeja de entrada de correos limpia es el máximo indicador de que tuve un día súper productivo. ¿Qué otra cosa este, es un mito de la productividad? Ah, bueno, yo soy más productivo si tengo mi calendario lleno hasta el tope. No, te sientes improductivo porque no tienes todas las horas de tus días planificados. Piensa en que es mejor tener ciertos eh, buffers de tiempo o cierto tiempo que tú puedas tener para utilizarlo en otra cosa. Entonces, realmente, ¿por qué sentimos que no somos productivos? Hay que preguntarse antes por qué KPIs o cuáles van a ser los indicadores que me van a decir a mí si yo soy productivo o no. Si no tenemos claro lo que queremos de esa productividad y cómo la vamos a medir sin obsesionarse, sin obsesionarse tampoco, pero entonces no podemos decir realmente si somos o no somos realmente productivos. La productividad no es algo que esté reservada solo para elegidos. Eh, no tenemos que empezar a imitar a personas que si los los 10 hábitos de las personas exitosas y tal, entonces la gente se frustra porque no se levanta a las 5 de la mañana como el club de las 5 de la mañana, entonces nunca va a ser millonario porque entonces no está haciendo lo que los millonarios hacen o creen que se leen un libro y entonces en ese libro eh, implementan todo como, como al pie de la letra y resulta que no son productivos y no se sienten productivos y es porque... La productividad no se logra leyendo un libro. La productividad se logra sentándote a reflexionar qué es lo que quieres de ella. Que Si extrapolamos la pregunta es ¿Qué quieres de ti mismo? Y si extrapolamos más la pregunta lo que quiere decir es ¿En qué quieres invertir tus días? ¿Cómo quieres pasar tus días? Y si vamos más allá es ¿Cómo quieres invertir los recursos de vida que tienes? Que son tu tiempo, tu dinero, tu atención y tu energía. Entonces, dejen de pensar que para ser productivo hay que trabajar mucho más. Lo dice la ley de Pareto, que también la comentamos acá en el Club de Multipotenciales, en el tip productivo que pueden encontrar tanto en mi Instagram como en mi canal de YouTube, que yo debería hacerle ping acá para los que no lo conocen, y dejen que Pareto les diga algo. Pareto lo que les va a decir es, mira, el 80% de resultados se logra, querido amigo, con el 20% del esfuerzo. Y uno dice, wow, entonces que yo tenga un inbox en cero no va a agregarle nada a mi vida. Probablemente esa respuesta sea negativa. Y probablemente te tenga que decir, amigo mío, que todo eso que hiciste para que tu inbox fuera cero realmente no te hizo más productivo. Pero sí te hizo más productivo tener objetivos claros, no en número, no unos objetivos como si fueras una máquina. Tener una dirección clara y disfrutarlo, disfrutar ese camino que vamos construyendo día a día hacia eso que queremos lograr. Entonces, más horas de trabajo, el calendario más lleno, todos estos métodos maravillosos, tener mil herramientas que me cuesta mil horas este, mantener, no significa ser muy productivo. ¿sí? Ser muy productivo para mí, por ejemplo, significaría que yo puedo hacer un presupuesto de mi tiempo y mover las cosas un poco a mi antojo. Para mí ser productivo es lo que me pasó esta mañana. ¿Qué me pasó esta mañana? que mi perrita Luna, ella quería salir a las 9 de la mañana, yo tenía mi primera cita a las 9 de la mañana, ¿qué pasó? yo tenía cosas planeadas para la, planificadas para las 9 de la mañana, claro que las tenía, pero yo puedo mover mis bloques de tiempo, entonces la productividad, el sentirte productivo, yo creo que es sentir que estás avanzando, sentir ese progreso, hacia ese objetivo, esa meta que tú te estás planteando, que quieres y deseas seguir y eso se puede ajustar en el tiempo porque nadie está amarrado a las metas y hacerlo de manera tal que aproveches los recursos que tienes de la mejor manera posible. Si tú por ejemplo utilizas la técnica de bloques de tiempo, eso te va a permitir presupuestar tu tiempo semanalmente imagínate que tú lo hagas semanalmente y qué pasa si ese día tú no estabas como para crear contenido pues ese día tú hiciste un capítulo o revisaste un capítulo del libro que estabas escribiendo y está bien eso está bien porque si te sientas con la energía y la atención necesaria para hacer las tareas que yo tú te vas a ir conociendo y vas a, y vas a saber cuáles son esos patrones las actividades van a salir de manera mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar de pensar que las personas productivas son aquellas personas exitosas y millonarias y tal, y que si, si, si yo lo planifico todo, entonces sí, voy a lograrlo todo. No, yo creo que, y, y muchas personas me lo han dicho, y a mí, yo digo, pero ya va, un momento. Eh, realmente, yo creo que no están viendo las cosas como, como son, en el sentido de que me dicen, no es que yo soy muy desorganizado, no es que yo jamás voy a poder ser productivo. Y tienen una serie de cosas en la cabeza que lo que está es reflejando que tienen una concepción preestablecida de lo que debería ser la productividad y que debería darte esos resultados y que entre tanto debería, debería, debería, no se dan cuenta que si no fueran organizados y no fueran productivos ni siquiera estarían vivos. entonces Vamos a tratar de ver cómo funcionan las cosas para cada uno de nosotros para luego decir, no es que yo no me siento productivo. Hay días, me preguntaban por Instagram, que les dejé una cajita para que me hicieran preguntas para, para hoy precisamente, y me preguntaba a alguien muy querido que por qué sentía que cuando acababa el día no hacía nada o no había hecho nada. Yo creo que hay, hay una técnica que a mí me gusta muchísimo y que creo que nos conecta mucho con nuestro propósito de, de, de, de lo que estamos realmente haciendo y nos hace pensar un poco en cuáles de las actividades que hacemos son las que tienen más valor, que es la técnica del Top Goal o la técnica del MIT, Most Important Task. Ahí lo que hacemos es que cuando estemos en nuestro momento de planificación del día, porque eso yo sí lo recomiendo muchísimo, que la primera actividad que hagamos luego de hacer nuestro ritual de la mañana en el sentido de que nos hacemos, hacemos el café, hacemos una cantidad de cosas que, que hacemos en la mañana, hay gente que medita, hay gente que va a hacer ejercicio. Luego de que termine todo ese ritual de la mañana, entonces nosotros nos vamos a sentar a visualizar nuestro día. Visualizar nuestro día tiene la ventaja de que nosotros nos vamos a, nuestro cerebro va a estar preparado porque hace como una suerte de simulacro o ensayo de lo que puede pasar. Entonces allí yo tengo unos 15 minutos de reflexión conmigo mismo para ver, ok, mira, este, si te busco por aquí me sales por allá, en el sentido de que puede que haya alguna cosa que salga mal, que, que puede, esto se me va a dificultar, cómo lo agarro, yo les voy a contar una anécdota hoy, y es que hoy yo tenía un cliente en la tarde, que me daba bastante miedo, ¿no? E ese miedo de, de, oye, es una persona con un cargo importante y, y, y ¿será que yo seré suficiente. Entonces me empezó a atacar el síndrome del impostor porque era como nuestro primer encuentro ya más formal y, y yo decía, Dios mío, ¿y cómo voy a hacer esto y tal? Entonces nada, eh, me tomé un momento, descansé un rato y utilicé una técnica de productividad que para mí es infalible, la pregunta de la ducha. Yo no sé si a ustedes la pasa, yo creo que nos pasa a la mayoría que cuando nos estamos duchando, este, se nos ocurren unas ideas brillantes, de hecho, hay unas, hay unas cosas que venden que, que puedes escribir mientras te estás duchando y tal, y no sé qué, un montón de cosas. Entonces, yo utilicé esta técnica milenaria, que es la pregunta de la ducha, y antes de meterme a la ducha, pues yo dije, ¿qué hago con fulanito? Cuando yo hago una pregunta y tengo esa intención, les, no les estoy diciendo nada esotérico, de verdad, que es algo de neurociencia, no es nada, nada nada esotérico, ni me conecto ni le pido al universo. No, no, no, universo, muchas gracias por todo, pero sabes que en ese momento no es. Pero cuando yo entro en la ducha, esa, ese no estar haciendo más nada, que mi cerebro se concentre en otras cosas, realmente a mí me da el espacio mental para pensar y, y, y tener una respuesta y pareciera que fuera incluso como una bola de cristal casi la cosa. Entonces cuando yo salí de la ducha yo dije, mm, ok, yo he procrastinado mucho esta actividad porque este, me da miedo quedar mal, este, y digo, ok, yo lo que voy a utilizar con este señor es esto. Entonces en los 15 minutos antes de la reunión hice un esquema que fue el que resultó de esa pregunta de la ducha y me preparé para esa reunión. Entonces, para que vean que eso de la visualización sí sirve. A veces no lo logramos hacer en la mañana porque yo en la mañana todavía estaba como muy ansiosa por la reunión y me salió, fue en la ducha que me di antes de entrar a la reunión. Entonces, lo que hacemos en esa reflexión, en cuanto a lo que les estaba diciendo antes, que es la tarea más importante, es precisamente hacer una pregunta que es clave, clave, clave para que nuestro día realmente esté enfocado en lo que tiene que estar y es, es cuál es la actividad de, la que, de las que tengo que hacer hoy que me va a generar mayor valor. Y eso quiere decir que cuando yo estoy visualizando mi día, yo voy a decir realmente qué es lo más importante acá. No lo más urgente, no es tener el inbox cero, eh, es simplemente decirme, ok, lo que me va a generar más valor aquí va a hacer que yo haga la actividad A, B o C. Ok, es la C la que me va a generar mayor valor. Entonces yo sé que cualquier imprevisto que pase en el día, yo tengo que procurar hacer el mejor esfuerzo, hacer todo lo posible para yo conseguir hacer esa actividad precisamente, porque es la que me va a generar mayor valor, porque lo otro se puede posponer. Es como yo le decía, de hecho, Juanpa, que está acá en la audiencia, que... Menos mal que no somos cirujanos, eh, neurocirujanos, porque los neurocirujanos sí si no pueden, por pues, poner, pues, imagínate tú que en un medio de la, de, de la operación con ese cerebro abierto te digas, ay no, mira, mira, yo no puedo más, vamos a dejarlo para mañana. Obviamente no puede ser así, ¿no? Ellos reciben un entrenamiento para hacer otra cosa. Pero nosotros, los trabajadores de conocimiento, creadores de contenido, trabajadores digitales, sí tenemos de alguna manera la oportunidad y el riesgo de tener esa libertad de decidir en qué tarea vamos a invertir nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra energía. Entonces, por eso hay que ser bien cuidadoso de cómo vas a conectarte con ese MIT, ¿sí? con esa most important task o la tarea más importante. Eso tiene que ver con lo que estaba diciendo antes. Entonces, fíjense que todo va creando un hilo. Si tú tienes una dirección particular a la cual te estás dirigiendo, esa dirección te va a decir a ti qué es lo más importante. Y te va a decir a ti que si haces eso más importante, tú vas a sentir ese progreso. Y ese progreso yo creo que vale más que cualquier otro KPI o, o, o indicador de, de gestión que tú puedas tener. Entonces, no se fijen en que hicieron. Miren, yo trabajé en una suerte de call center que no era tan call center, que era una parte de, de, esta, de esta compañía Expedia o Expedia que lidiaba con los partners. Es decir, los partners nos mandaban una serie de archivos en Excel y nosotros teníamos que parciar de alguna manera o traducir esos archivos para el sistema de Expedia, ¿no? Cuando yo entré, no había nada, no había nada. De hecho, yo fui la que empezó a automatizar todo eso con macros de Excel porque ellos no querían pagar programadores. En fin, toda una cosa loca, ¿no? Este, con tal que, en ese momento, nosotros tuvimos un jefe por unos meses que como venía la cultura del call center, nuestro KPI, nuestro indicador, era el número de casos que nosotros cerrábamos al día. Sin embargo, cuando nos pasaron a otra división que era más hacia el negocio, esos KPI fueron cambiando porque los casos no son de la misma naturaleza. Entonces, si yo juzgo a David porque cerró 10 casos al día, pero Rebeca cerró 5, yo tengo que ver la naturaleza de los casos que cerró Rebeca porque yo no le puedo pagar más a David y menos a Rebeca por el número de casos. Entonces, es para que ustedes vean que muchas cosas que en apariencia son esas cosas importantes, y bueno, tengo 10.000 clientes, tengo 40.000 seguidores de, de YouTube, Instagram, y no sé qué, y no sé qué más. Ay, ¿qué te está produciendo eso? ¿Qué quieres tú que te produzca eso? ¿A ti te da un placer enorme ver el 4K en tus redes sociales? Pues perfecto, entonces ese número de seguidores está siendo su cometido. Pero entonces, este. Si no es lo que tú quieres, ¿para qué vas a pagar 500 dólares para comprar 2.000 seguidores y crecer tu cuenta? Sí, entonces es, es un poco, yo creo que esto de, de, de ver si somos o no productivos tiene que ver muchísimo, muchísimo con el autoconocimiento. Tiene que ver muchísimo, muchísimo por cómo, cómo yo defino mi, mi propia vida, porque es que no tiene sentido eh, dejarnos, Poner estos KPIs que vienen de otras cosas, ¿no? No tenemos tampoco que poner sistemas de productividad muy complejos. Muchas personas tienen un cuaderno y con el cuaderno funcionan y está bien, ¿sí? Cuando tú necesites más portabilidad, cuando te ostines de comprar tantos cuernos, que fue lo que me pasó a mí y por eso compré un iPad con un lápiz, porque gracias a Dios la pude comprar, entonces salgo de los cuadernos escritos. Para ciertas cosas, porque para otras cosas yo todavía tengo mis cuadernos, sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, yo no quiero acumular tanto perol. En fin, cada quien va a tener sus razones. Tienes que tener un, un programa carísimo, una aplicación que pagues una anualidad de 500 dólares para que seas el más chévere y el más potente en productividad. No. Hay aplicaciones tan sencillas como un to-do list que puedes tener en unas notas de tu celular y eso sirve como sistema de productividad. Recuerden que un sistema de productividad consta de tres cosas fundamentales. Un gestionador del tiempo, un gestionador de las tareas y un gestionador de la información. Tienes que tener tu tiempo Visualizado y presupuestado, tienes que tener tus tareas a mano y con un detalle tal que te permita la ejecución con la, mejor, con la menor fricción posible y necesitas tener la información a mano para no perder el tiempo siempre buscando las mismas cosas. Tienes que estar organizado en ese sentido. Y ese es un sistema de productividad personal perfecto. No necesitas cosas tan elaboradas. Tener esas metas ambiciosas, Tener esas metas, ay, porque es que hay que aspirar al universo y al cielo. No, no, no. Haz cosas que te lleven a progresar en la dirección en la que tú te sientes cómodo y siéntate contigo mismo realmente a ver si esa dirección es la que a ti te está haciendo feliz, la que te está satisfaciendo y la que te está generando una buena vida. ¿Sí? Eso es lo importante de las metas. Yo, yo, de hecho, estoy trabajando como en una versión de las metas smart, pero más para la gente que es Smartest. Y ahí pongo elementos como la transformación, la simplicidad, porque tenemos que buscar metas realmente que nos transformen. ¿Para qué trabajar por cosas que no valen la pena? ¿De qué te vale la pena poner una meta súper smart que voy a llegar a los 2.000 seguidores en mi cuenta de Instagram en el primer año? ¿Ok? pero ¿para qué? Ahí es, donde, ahí es donde tenemos que hacer ese ejercicio tan hermoso y tan simple que es preguntar ¿por qué? Y cuando te respondan vuelves ¿y por qué? Y cuando te hablas, ¿y por qué? Y así sigue cinco veces por lo menos para que veas que el por qué inicial no tiene nada que ver con ese por qué quinto que vas a, este, vas a encontrar. Lo otro, deja de copiar los hábitos de otros. Ya basta de, ay, sí, yo tengo que ser como Elon Musk. Ay, ah, yo tengo que ser como Tim Ferriss. Ay, ah, yo tengo que ser como otro. Yo no digo que no haya maestros y ejemplos, porque los hay y están perfectos. Y, y uno toma ideas de ellos, toma ejemplos, pero no los copies, porque tú eres único. Y no te lo digo en el sentido de que, ay, no, si eres único, especial en el mundo y tú tan lindo. No, te lo digo en el sentido de que tus maneras, tus formas, son diferentes a, la de, a las de Elon Musk. Incluso si Elon Musk tuviese un gemelo este, idéntico, probablemente ellos serían diferentes en lo, las cuestiones de cómo hacen las cosas, en su productividad. Entonces, déjate de meter esas cosas en la cabeza. También déjate de meter en la cabeza que el multitasking es malo. Primero, no existe. Lo que nosotros hacemos es que cambiamos de contexto tan rápido que pareciera que estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, dependiendo de la cantidad de atención y energía que requiere una tarea, yo puedo hacer bulks de tareas, es decir, puedo hacer cosas que parecen al mismo tiempo. Obviamente puedo caminar y comer chicle, puedo caminar y respirar, pero si va, cumpliendo la, va aumentando la complejidad, por ejemplo, yo no puedo escribir un cuento de ficción mientras estoy oyendo un podcast. Ahora, si lo, puedo si lo puedo oír mientras estoy escuchando música. Este, por ejemplo, yo podría eh, transcribir algo o, o, qué sé yo, este, algo muy sencillo, hacer algo muy sencillo cuya atención sea reducida y combinarlo con otra cosa, o hacer tareas similares. Es decir, hay muchos mitos sobre el multitasking, yo creo que va a ser otra sala de, de eso. ¿no? Este, la tecnología es la culpable de mi falta de productividad, ese es otro mito que leí por ahí. Este, yo los tengo anotados aquí, por eso es que voy, voy saltando de uno a otro. Eh, miren, la, la tecnología no es culpable de nada. Lo que sí es que nuestro spam de atención se ha reducido por la cantidad de información que tenemos. Entonces, hay que ser inteligente en, esa, en, en, en todo ese espectro. Y creo que voy a hacer una sala, se me ocurre ese tema que lo voy a anotar porque es muy importante cómo curamos nuestra información. ¿En qué sentido? Hay un sentido emocional que es el sentido de lo que consumimos. Recuérdense que lo que consumimos en todos los puntos es lo que somos. Desde la comida hasta el contenido en redes sociales, los medios de comunicación que consumimos, los libros que leemos, las películas que vemos, todo eso es de lo que estamos alimentándonos para ser lo que somos. Entonces, pues, hay que, hay que curarlo, ¿no? Para la información que tiene que ver con mi emprendimiento, con mi trabajo, con, con mi pasión, eso tiene que estar en algún sitio en el que me sea útil, en el que yo pueda sintetizar los contenidos para crear más, en el que yo pueda usarlos como herramientas de trabajo. Sí, entonces, este, sí, la tecnología ha traído muchas cosas de información y tal y qué sé yo, pero podemos utilizar la tecnología eh, de nuestro lado. Nece esta, es buenísima. esta es buenísima. Necesito la presión de un tiempo límite corto para trabajar más enfocado. Sí, hay muchas personas que somos, yo, yo soy un poquito, se los confieso, adictos a la adrenalina del, del último minuto. Eso es una adicción, es porque nuestro cerebro está generando esa, esa, esa adrenalina y nosotros somos adictos a eso. No es que no venga la musa, no es que lo podamos hacer antes o después. Ahí es donde entra algo muy, muy, muy, muy importante y es que cada uno de nosotros... Es total y absolutamente diferente. Entonces, lo que me sirve a mí quizás no te sirva a ti, pero tienes que descubrir lo que te sirve a ti. Por eso, en momentos de publicidad, un coach como yo en productividad puede sentarse contigo y ver, ah, mira, porque no lo hacemos así? Pero vamos a experimentar así y hacerte las preguntas para voltearte ese sistema para, para argumentarlo, para retarlo y de alguna manera irlo haciendo mejor, ¿no? Y otro de los temas, antes de darles el paso a ustedes, si quieren subir a hacer alguna pregunta o algún comentario que me encantaría que, que subieran acá en la audiencia, quería terminar con uno que a mí me gusta muy, muy, muy, mucho, mucho, mucho, mucho, que es lo que tiene que ver con la creatividad y la inspiración. Muchas personas piensan que si se planifican tanto, que si son organizados y tal, no van a ser creativos. Señores, eso es un mito del tamaño de un rinoceronte, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es más, tú puedes programar y empezar a conocer tu cerebro para activar tu creatividad. La creatividad es un músculo, la creatividad es un músculo que se ejercita. Si usted no está siendo creativo, no es porque sea organizado y planificado, es porque no está ejercitando ese músculo debidamente. Eso es todo. Además, he hablado con muchísimas personas de ese ámbito creativo, de lo, del diseño, del arte. ¿Y qué hace la productividad por ellos? ¿Encasillarlos? Para nada. La productividad lo que hace es ponerles a disposición todo lo necesario ¿Para qué? Para que precisamente puedan generar ese arte, esas obras, esa maravilla que van a hacer con esa creatividad, la van a generar sin fricción. Y eso es lo que hace la productividad por una persona creativa. Así que no se crean esos cuentos. Estar organizado es... Tener un portafolio de inversión de tus recursos que son el tiempo, el dinero, la energía y la atención de forma inteligente para que puedas obtener rendimiento. Pero ese rendimiento lo tienes que decidir tú. Pasa igual que cuando vamos a hacer una inversión en stocks, en, en acciones de la bolsa o en criptomonedas. Yo tengo que saber qué naturaleza quiero para mi portafolio. Soy una persona arriesgada, soy una persona más conservadora. Prefiero invertir en tecnología, yo en la industria farmacéutica, qué sé yo. Todas las variables que se le puedan ocurrir, así mismo pasa con el portafolio que tengan ustedes de productividad. Ustedes están invirtiendo sus recursos, ustedes están invirtiendo su tiempo, su dinero, su energía y su atención porque quieren lograr algo. ¿Qué quieren lograr? Ese es el quid del asunto. Entonces, no digas que no te sientes productivo porque no haces nada. Más bien, pregúntate qué es lo que quieres hacer y por qué. No lo estás haciendo. Si tanto lo quieres hacer, ¿por qué no estás comprometido contigo mismo para hacerlo? Y esa es, te lo prometo, una pregunta muchísimo más útil que hacerte la pregunta o empezar a afirmar que no eres productivo, que no eres organizado, porque tú ves que otras personas hacen esto y aquello. Es como nos decía nuestra mamá cuando estábamos pequeños. Mire, si todos los amiguitos tuyos al salón se lanzan por ese barranco, tú estabas también por ese barranco. Muchacho el carrizo. Entonces uno dice... Bueno, no, son los amigos, pero, pero bueno, no tienen su criterio, su cosa. En fin, ahora sí, con esto termino la sala, pero antes de cerrar, yo quisiera que si alguno de ustedes en la audiencia, Rebe ya me dijo que no podía hablar porque estaba en temas de cena y cocina, si Juanpa, Ramsés, Omar, que me encanta verlo aquí, René, Yarubí o Santa, quieren subir, pues yo los invito con todo gusto. Aquí se sube Juanpa. A ver si te puedo subir, ahí estás. Bienvenido, Juanpa, ¿cómo estás? Hola, Olga, ¿cómo estás tú? Este, Porque siento que no eres productivo. <risa> tú lo acabas de nombrar. Este, Porque siento que la procrastinación me ahoga, me ahorca, me tira contra el piso. Pero esa procrastinación, ya yo te dije, ¿a dónde venía? Exacto, acabas de definir perfectamente, por eso me, me, me, me, me, me da risa, me da de temor. Pero Yo siempre he escuchado el hecho de que te da temor con respecto a lo a lo, a lo a lo tanto que sabes, a lo que te la puedes triunfar. ¿Cómo te va a dar temor algo que tú sabes totalmente, que la vas a ganar? Totalmente. Pero, y lo, y lo otro es, ¿cómo la vas a, vas a tener miedo a algo que ya, ya, ya, to, ya, ya, ya hemos matado el tigre? Ya hemos guiado la piel, pero entramos al cuarto donde está la piel y nos asustamos. ¿Por qué? Después que ya el tigre está muerto. Porque hay un tigre por allá escondido que no has visto. Porque si algo te genera miedo es que hay algún factor allí que quizás no es eh, evidente que está produciendo eso. Y uno de esos factores que yo lo pongo de hecho como segunda causa de la procrastinación es cuando la tarea es tan grande y difusa que no sabemos por dónde entrarle. Entonces puede eso ser una. algo que eso es una puede ser algo de nuestra reputación que esté en juego puede ser algo de síndrome del impostor, puede ser que tengas sí, no. miedo al éxito. Hay miedo al éxito, Juan, hay miedo al éxito, a que, a que por ejemplo, un proyecto sea tan grande que, que tú digas, wow, yo, yo voy a poder con esto, realmente quiero esto. Por eso yo creo que siempre la pregunta va a, ¿qué carajos quieres para tu vida? Entonces, allí es donde realmente nosotros vamos a saber un poco y vamos a estar un poquito más, creo yo, protegidos de... Eh, de, de, de estas cosas como la procrastinación. ¿Por qué te digo eso? Porque muchas, yo, yo estoy segura, es que no lo, no es que, eso sí estoy 100% segura, que a todos nosotros se nos ocurren ideas maravillosas por minuto. Hay muchas, muchas, muchas ideas pululando por allí, y nosotros somos seres que creamos, nosotros vinimos al mundo a crear, es, es la labor del hombre, ¿no? no estoy hablando de nada religioso, por cierto, este es, es la labor del hombre, entonces, ¿qué pasa? que nosotros nos vemos tentados a seguir cada una de esas ideas. Yo creo que una de, la, una de las formas más inteligentes para manejar nuestro portafolio de, de inversión de recursos es precisamente hacer como hace esta señora Elizabeth Gilbert, que lo dice en su libro Libera tu magia. Es la, es la misma señora que la misma escritora de Comer Rezar y Amar. Eh, a mí me pareció una metáfora muy bonita, no me pareció esotérica, este que decía algo así como que las ideas están por allí y ellas están buscando asociados. Entonces tú tienes, tú tienes el poder de decidir si te asocias o no con esa idea y si te comprometes o no con esa idea. Entonces yo creo que es una cosa de realmente ver qué compromisos quieres hacer y ver qué quieres invitar y qué quieres desinvitar de tu vida. Entonces eso, eso es muy importante, como que esa claridad. Y obviamente esa claridad también se logra explorando, se logra un poco conociendo, probando cosas nuevas. No, no es que vamos a sentarnos debajo de la mata de mango y decir, oh no, ya lo tengo todo claro. Claro, yo voy para allá, no, mira, o sea, mira, me meto por aquí y yo veo, me meto por allá y veo. Pero yo creo que la procrastinación es, es una falta de compromiso porque realmente no estás seguro que quieres hacer ese compromiso o tienes miedo, que también es muy válido, o la cosa no está clara todavía para ti cómo entrar. Eso es lo que yo diría de la procrastinación. ¿Qué te parece, Juan? ¿Te parece? Te, me parece bien, te... bien, no, porque... Me parece razonable, porque es que estoy viendo estoy trabajando con un proyecto, con, con, con, con un trío de especialistas y el, el domingo tuve una reunión y después después de una, que fue una exitosa reunión y que tiene que ver mucho con, con, con lo que es el, el cripto arte y los NFT y todas esas cosas, porque es, es manejar arte y no solamente la persona con que tuve la reunión, la tuvimos en una galería donde él me podía explicar claramente lo que son los NFT, como es lo que es el arte, todo lo que es en sí. Y de repente tiene razón, porque de repente anoche yo decía, ah, Dios mío, esto es más grande todavía. Cada vez crece más este proyecto, ya no hay manera de, de, de, de pararlo. ¿Qué sé yo? No sé. Pero es que Seguiremos es, que sí, el... hijo, es muy... Es muy así, pero, pero yo creo que en lugar de decir, bueno, tengo que hacer esto y lo otro, es, es esa premisa tan bonita que a mí me enseñaron en la Simón Bolívar, en donde estudié computación, que era divide y conquista. Trata de partir esos problemas grandes en, en pedazos pequeños que tú puedas ir digiriendo y que puedas ir manejando, porque es que si no, si tenemos la mente en tantos lados, no, no somos efectivos, entonces es como ir partiendo y ver, claro, uno ve el big picture siempre, pero partir un poco y, y cuando vayas a ejecutar, sobre todo, que sea un tamaño manejable. Es lo que yo te diría. Claro. Uy, Gra gracias. Gracias a ti, Juanpa, por siempre participar en estas salas. De verdad, lo valoro mucho. Ramsés, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Olga. ¿Cómo estás? Eh, ¿Me escuchas qué bien? Perfecto. Se escucha buenísimo, de hecho. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Olga, primero que nada quería darte las gracias porque gracias, gracias a ti conocí Notion. Eh, no he podido conectarme estos días por cuestiones de trabajo y apenas vi que estabas allí conectada. Entré, quizás entré un poco tarde, pero lo que escuché eh, me sirvió mucho. Algunas cosas que, que siempre nos se identifican, ¿no? Yo, yo soy un poquito de esos así que como tú dijiste que eh, como que espero lo último para hacerlo más difícil, ¿no? cuando debería ser al revés, pero bueno, eh, a veces funciona así, ¿no? Quería hacerte un comentario, aprovechando que, que estaba acá, eh, con Notion me ha ido muy bien, eh, bueno, vi tus tu videos, hay otro muchacho español que tiene toda un, una plataforma de enseñanza de Notion que se llama Rubén oye, no recuerdo el apellido, Rubén Lo, ando Algo así, tú lo debes de conocer. Sí, porque... sí, sí, Rubén, algo, sí me suena ah, muchísimo, pero no me acuerdo. Sí, este, aprendí, he aprendido muchísimo. Algunas cosas que, y me, me o sea, me hizo click lo que me dijiste, de, bueno, de, de adaptar siempre, digamos, aprender de otros, pero no copiarlos, ¿no? Porque, efectivamente, no todo, no todo te puede funcionar. Y sobre todo cuando, cuando estás en un país como Venezuela, me explico, ¿no? Yo... Trasladé casi todas las cosas que, que, que tenía en Keep, algunas en, en, en OneNote, a, a Notion y me fue muy bien, no este, sobre todo por la posibilidad de poder entrelazar una cosa con la otra. Eso de verdad que me, me fue buenísimo, pero con la agenda, o sea, mi agenda diaria, la posibilidad de cambiarla, modificarla, moverla o anotar cosas sobre alguna actividad... X que esté haciendo alguna tarea o algún evento en donde quiero anotar otras cosas, ahí sí, decí, es decir, como te digo? Lo, lo, seguí, lo seguí utilizando. Yo utilizo una aplicación desde hace muchos años que se llama CalendGo Go, que es una agenda, bueno, para mí es, no, tiene, no tiene rival, eh, para mí, ¿no? Eh, porque, claro, Olga, el internet acá en Venezuela, si no estás conectado a una red muy estable, Notion me limita digamos, en la rapidez de poder entrar cuantas veces quiera eh, a, a mi agenda diaria, ¿no? Entonces fue lo único que dice, o sea, al principio intenté llevar la agenda por allí, pero yo dije, no, no, no me va a funcionar porque si estoy afuera en la calle y no tengo una señal de internet estable, pues este, voy a pasar rato ahí tratando de anotar una simple, una, una, o sea, algo muy simple, ¿no? Fue lo único que no, no, y no porque no sirva, pues creo yo, ¿no? sino porque no pude con, o sea, eh, conectarlo con la realidad. Pues de, de, en este caso, cuando vives en, en país como Venezuela, que la, la señal no es muy buena. Pues, ¿no? Pero de resto me ha ido muy bien y, y bueno, voy a estar pendiente de tus alas, ¿vale? porque se aprende muchísimo siempre. Eh, más que todo quería hacerte ese comentario, ¿oíste, Olga? Y muchas gracias. No, gracias. Y no te pierdas a la de mañana a las 12 de mediodía, hora Miami. De, de... Sí, señor, vamos a estar mañana también en organización digital. Y, y fíjate, eh, bueno, primero eh, los invito a unirse también al club de Multipotencial para que tengan los avisos de las salas. Casi siempre estoy haciendo ahora las salas acá porque me cuesta mucho coordinar con otros clubes y que me abran el candado del carrizo. Y de verdad que me obstiné honestamente y decidí abrir todo aquí porque es más fácil para mí y la buena noticia es que si quieren ver todas estas salas en repetición pues ya está el reply on pero también pueden ir yo las estoy poniendo en una lista de reproducción de youtube en donde los lunes hago el tip productivo que son unos 15 minutos este entre 8 y 15 minutos de, depende del tip que dé es algo muy puntual acerca de productividad en esta si sí nos extendemos un poco más y hablamos de temas un poquito más más de más motivacionales, de autoconocimiento también, este, de, que tengan que ver con la productividad, claro está. Y tenemos la de organización digital con Juanpa que este, es acerca de, de cuáles son las herramientas que tenemos realmente que utilizar eh, para organizarnos digitalmente, que ahí salió también lo de, lo de Notion, ¿no? Entonces, este, bueno, ahí Omar me está ofreciendo su club. Excelente, mi querido Omar, haremos una sala también de productividad por allá porque este, encantada, encantada de trabajar contigo, además la hacemos juntos, vamos a ver si hacemos algo junto de productividad, que hace tiempo queríamos hacer eso. Y este, todas estas salas están quedando en el replay de acá, de, de Clubhouse, como les decía, que lo pueden ver en el club para que vean todas las salitas, y este, está quedando mi canal eh, de YouTube en, en unas listas que ustedes van a ver especializadas, tipo productivo, o la parte de felizmente productivos, que es esto, o de organización digital. Así que los invito a que vayan al de YouTube allí tienen el enlace eh, estoy sacando videos todas las semanas y la idea es poner todas las herramientas allí que, que, que me pueda, me parezcan útiles para yo ataco tres frentes que es el autoconocimiento la organización y la productividad porque para porque para mí el autoconocimiento más la organización da como resultado la productividad la productividad no es algo que pasa por casualidad ni por implementar un método Realmente tenemos que conocer lo que tenemos para eh, poner un sistema alrededor de eso. Y con eso me gusta mucho lo que dijo Ramsés, porque me permite cerrar esta sala de la mejor manera, y es que hay una realidad, hay una circunstancia, y también tienes condiciones de lo que tú eres, no eres, de cómo te gusta la tecnología, no hay una herramienta mejor que otra, no hay una herramienta que se adapte a todo, tú tienes que adaptar las herramientas a ti. Entonces, si por ejemplo, en el caso de Ramsés, si hubiera empecinado, en utilizar Notion para la agenda, porque claro que tiene que funcionar, y no tomas en cuenta la realidad de la conexión de Internet en Venezuela, entonces no hace nada. ¿Qué haces tú? ¿Ya te funcionó algo? Perfecto, entonces una herramienta para una cosa, una herramienta para la otra, y si a ti no te molesta esa, esa, esa multiplicidad, es perfecto, es totalmente válido y perfecto. Hay personas que, por ejemplo, tienen todo lo que es su Wikipedia de conocimiento, toda la información que manejan de su negocio, en una herramienta como Notion, y luego tienen una herramienta como Todoist, o Things, o, o algo de eso. ¿Para qué? Para que puedan tener todo lo que es su manejo de tareas, y usan un calendario como Google Calendar encima de eso. Es decir, es lo que tú te sientas cómodo, pero para eso tienes que darle oportunidad y explorar. Ahí es donde funcionan muchísimo estas pruebas de concepto, o mínimo producto viable, en donde tú puedes decir, ok, voy a probar una herramienta por una semana, para un caso específico de uso. Entonces decir, ok, esa herramienta sí me va a funcionar, pues esa herramienta de verdad la descarto porque los colores me marean. Mira, a mí me ha pasado con, con clientes que no les gusta Notion porque Notion los abruma. Otras personas con Notion han encontrado la panacea y me lo agradecen y, y me dicen, no, Notion me salvó. Mira, tengo un amigo muy cercano que le dio COVID y le dio este COVID que es de... Al, de, de así como que dura un montón de tiempo y le quedan como los efectos, ¿no? Y uno de los efectos es que está muy lento mentalmente. Imagínate, él es un, él es un, bueno, ese, ese chamo es una lumbrera, es un genio. Él, es, él tiene que tener un coeficiente loco. Y trabaja en investigación y hace un montón de cosas. Imagínate lo que significa para él perder la agilidad mental. Y me dice que si no fuera por Notion, no tuviese a dónde volver así como un ancla, ¿me entiendes? Porque... Cuando nosotros utilizamos este tipo de herramientas es porque las estamos utilizando como un ancla. Eh, si pasa alguna cosa o si realmente entiendo que mi cerebro no lo puede guardar todo, esa herramienta va a estar ahí para de alguna manera eh, hacer un soporte o apoyar lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, bueno, con esta idea le doy muchas gracias a los que se conectaron. También les doy las gracias a quienes escuchen esto en diferido, como dicen por ahí, o en el Reply o en, en YouTube. Y bueno, aquí vamos a estar el próximo el próximo miércoles, no, pero el miércoles de arriba y todos los miércoles que siguen, este, vamos a estar con esta misma sala de Felizmente Productiva. Que tengan una bonita tarde y gracias por prestarme sus valiosos recursos de tiempo, energía y atención.